Un, un lick, vale, Un de estas lick, ya sabéis que son como pequeñas melodías, pequeños trozos que puedes meter en, en, en las canciones para acompañar, para hacer transición, etcétera, etcétera. Y entonces esto es una cosa muy sencillita. Vamos a partir de la escala de sol en la cuerda prima. Puedo seguir hasta abajo, si quiero, hasta aquí. Esta sería la más aguda que puedo dar. No, bueno, también puedo dar incluso el armónico. ¿Vale? Entonces, 2, 4, 5, 7, 8, perdón, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, ¿vale? Y con lo, lo que voy a hacer con esto es pulsar una vez a la, a la prima y otra vez a la quinta, alternativamente... hago esto, voy metiendo notas de la escala sol en, en la cuerda prima ¿vale? esto en alguna parte de algún solo o alguna parte de, de alguna melodía que queráis meter pues puede, puede entrar y puede quedar chulo, ¿vale? lo podéis hacer más rápido más, incluso podéis meter un, un, un pull off Off, de manera que suene también al aire la cuerda re Y pues todavía, todavía suena más rico Esto suena un poquito a la... poco thunder thunderstruck este de los, de los ACDC um, Y nada, todo esto combinado con la escalita, lo vais a ver en una improvisación. Bueno, pues lo que voy a hacer es eh, tocar sobre la backing track esta que tenéis disponible y bueno, lo que voy a hacer es voy a empezar con la escala tocada simple perdón voy a meter algún patrón de repetición de tipo voy a meter también la tontería esta ...y cualquier cosa que se me vaya ocurriendo sobre la marcha, ¿vale? Eh, a lo mejor se me escapa alguna nota, de hecho esta es la segunda o la tercera toma que hago... ...porque como estoy improvisando, entre comillas... ...improvisando significa que aunque sé lo que quiero tocar... ...no sé exactamente lo que voy a tocar, no sé qué notas voy a tocar... ...sino que voy a ir lanzando notas eh, así... ...y eh, bueno, se me puede escapar alguna notilla... ...pero en general voy a intentar ir la escala pura y dura... ...escala de sol mayor tal cual lo hemos visto... ...venga, vamos a ver, le voy aquí al play... Empieza el metrónomo. Empezamos con la escala, escala, digo escala normal. Intenta hacerlo pulgar índice Ya estoy dándole melodía. y hacer un patrón de repetición. <música> Y le entra también, y ahora lo que quería hacer escala pura y dura, un poquito de pull -off. un poquito de jamelón. los tres dedos solamente en la primera cuerda ahora vamos a darle emoción por ejemplo así aquí solo mientras van cambiando los acordes parece que aumenta un poco la emoción voy cambiando la intensidad y vuelvo a la melodía y bueno y ya está básicamente eh, eh, yo lo que propondría es que pusierais la backing track y empezar ahí pues como estaba haciendo yo eh, patrón de repetición eh, el otro que este creo que no metió ninguna figurilla y luego cualquier cosa que se os vaya ocurriendo Mientras no salgáis de aquí, la, la secuencia de acorde es una secuencia de estas diatónicas. Y mientras no salgáis de la escala, podéis hacer lo que queráis y todo va a sonar bien. <coughs> Como por lo menos todo va a sonar dentro. Tenéis que tener muy, muy en cuenta el tempo para no iros. Y nada, repetir. No, eh, la, la emoción, digamos, en un solo, eso es una opinión mía, pero creo que, que hay gente que coincide. Eh, la, la, la emoción no está tanto en que meter muchas notas, sino en, en dónde las metes y y en qué, eh, digamos, que, qué tipo de, de patrón hace. No bueno, sé, estoy diciendo una tontería. Lo que quiero decir es que a lo mejor se si hace... No, no dices tanto como lo que hemos hecho aquí antes. ¿eh? Y a ir, ir cambiando la intensidad. ¿Vale? Cambiar la intensidad puede ser darle más fuerte a más flojo y también lo que, lo que estaba haciendo con la mano derecha, es decir, mover desde el puente que suena más agudo Hacia el mástil que suena un poquito más, más grave y más cálido, vale. Bueno, y lo dejo aquí ya.